Bienvenidos chamuqueros, Yo soy Yani, tengo 46 años, soy de Salta, Argentina. Rico, tengo años, soy de Buenos Aires, Argentina. Y junto a nuestros hijos terrenos África y Ogún decidimos recorrer el mundo cansados de la rutina. Ya llevamos recorridos tres países: Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Estos últimos los hicimos en una EcoSport modelo 2015 llamada Chiche. Estando en Argentina, lamentablemente, nos agarró la pandemia. Y eso hizo que llevemos tres años acá. Y fue entonces que decidimos que nos queríamos comprar un motorhome e ir a recorrer el mundo, al cual llamaríamos Chamuco. Si les gustó el video, suscríbanse, hagan clic en la campanita, así empiezan a formar parte de nuestra comunidad chamuquera. Es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Los esperamos en nuestro próximo.